Eh, bueno, eh, en nuestro despacho también eh, somos abogados especialistas en herencias. Eh, somos conscientes que tras un proceso pues, tan duro como es el de, de, fun de función, pues se puede complicar mucho el eh, pues, reparto de bienes y adjudicaciones en el caso de que los herederos no estén de acuerdo en el reparto de esa herencia. Con lo cual eh, nosotros lo que nos gusta y lo que siempre hacemos es preparar un procedimiento para que sea lo más rápido posible, que sea conciliador, incluso contamos con mediadores que puedan ayudar a que las familias se pongan de acuerdo en el reparto de herencia, ya que llegar a un procedimiento judicial pues, es muchísimo más costoso, muchísimo más largo y hay veces que, que se puede eternizar y nunca se podrá disfrutar de esos bienes que a lo mejor a sus antepasados o a sus ascendientes les ha costado tanto obtener. Con lo cual, eh, nosotros en este despacho le podemos ayudar desde la redacción del testamento, le solucionaremos eh, los problemas a las horas de las judicaciones y procuraremos que se ahorren los mayores costes judiciales. ¿Por qué? Porque no es agradable este procedimiento de defunción, no es agradable, eh, ningún, ninguna defunción es agradable, pero mucho menos... Si además nos tenemos que someter a un procedimiento judicial, también llevaríamos un procedimiento judicial. Lo haríamos de la forma más rápida y mejor posible, pero lo intentamos evitar en la mayoría de los casos. Por eso, pónganse en contacto con nosotros. Pueden rellenar el formulario que tenemos en la página web. Tienen los teléfonos. Eh, pueden consultarnos o hacernos una visita presencial, una visita eh, telellamada, WhatsApp, lo que necesiten. Nos pondremos a su disposición y la primera consulta siempre será gratuita. Muchísimas gracias. Les esperamos.